Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. A mí me encanta el que vamos a hacer hoy porque una cosa maravillosa que tenemos los venezolanos es que a los golpes no les llamamos golpes. Bueno, hay muchas maneras de golpear y como en Venezuela pues no es que tenga un golpe sino un tate quieto. Es bueno explorar variedades lingüísticas del de venezolano, que también incluye otras lenguas de América Latina, porque hay palabras comunes. Seguro. Pero que es importante que la gente tenga como acervo, como su cajita de herramientas. Porque no todos los golpes son iguales. Y fue muy divertido además hacer la separación, entendiendo esta historia de verbos que se llevan adverbios de... ¿Cómo, ¿Cómo eran los criterios que necesitamos para esta historia? Y terminamos separándolos en los que se dan y los que te puedes dar. Ok, Naki, que es la maga de pensar estas palabras, empezó diciendo los golpes que se dan. ¿Cuál sería el primero? El primero es un carajazo. Wow. A mí me encanta la palabra. Creo que fonéticamente es muy poderosa. Pero además tiene eh, su inserción dentro del, del vocabulario común. Y es que los venezolanos no nos dejamos carajear. Okay. Y, y no tiene que ver solo con el golpe, sino con la actitud altiva de otra persona. No nos dejamos imponer cosas o creemos que no dejamos que nos abusen, que nos carajeen. Pero pasa todo el tiempo. Otro golpe que se dan, bueno, los coñazos, que en España no tendría tanto sentido, pero que para nosotros es, coño es sustantivo, verbo, sujeto, es todo en la vida. Absolutamente. Entonces la gente no se golpea, se mete un coñazo o le da un coñazo. Y el próximo a mí me encanta porque la gente mete una mano. Como si de verdad fuese una denominación, como un golpe en boxeo, una cosa así. que le dieron? Una mano. Una mano, una sola mano. Que también hay otras maneras de expresar golpes, como decir un bollo. ¿Qué mosca con esta? Porque, por ejemplo, son esos golpecitos que quedan en el carro... Un bollo. No, ya, pero de verdad, ¿de dónde viene? Viene del bollo navideño, viene del bollito allá acá, viene, viene palabra, de allá. Son palabras mestizas, son palabras que ya tienen demasiada historia. Okay. Porque de ahí puede venir el abollado, el abollamiento. Seguro, la seguro abolladura. Seguro. Entonces, ¿qué se metió? Un bollo. Ajá, pero la, el bollo no es. El bollo no es la hendidura, pues no, no es lo que queda hundidito. Y con eso designas el golpe. Ok. Es lo que te queda. Porque después tienes otra Ajá. que ya tiene casi que sonido. Uy, es un bofetón Que es distinto a la bofetada O sea, es una gradación mayor por Supuesto Porque en ese marco de los golpes Tienes también La trompada A mí me encanta Se cayeron a trompadas Se cayeron Y, y porque Por ejemplo En Oriente Cuando la gente está de mal humor Tiene una trompa ¿Sí? La manera como pones la boca Como usas la boca Define el estado de ánimo entonces si alguien está de mal humor Tiene una trompa allí pero a trompadas es también que se dieron en la cara. Sí, que el lenguaje siempre. de pelea venezolana es importante porque hay, que hay cierto, tambú, un cierto tabú con que la cara no se toca. Ajá. Y si se toca entonces empieza la pelea. Por eso ese golpe que le sucede es más chévere que es una sacudida. Claro. ¿Qué le pasó a fulano? Le dieron una sacudida. Lo sacudieron a no, cuñazo. No, no. ¡Ja, <risa> No necesariamente tiene que ser a coñazos, el okay. Puede ser una sacudida de palabras, puede okay. ser una sacudida, pero como en este caso es a golpes y sí, ganó Luis Carlos, es verdad. Tenemos otro golpe que es el guamazo, que también se usa en lenguaje entre grados cuando te metes un trago. Sí. Un guamazo de alguna bebida alcohólica, pero un guamazo es un golpe no solamente en Venezuela, también en Colombia, en Costa Rica, en México. Eso nos hace hermanitos. Y, y en ese orden, además de, de la bebida, está un pencazo o un palazo. Ajá, puede okay. ser de, del palo de ron o puede ser un palo literalmente. Pero trayendo un poco esas referencias viejas de cosas que ya no se usan, pero que quedan las palabras está el mandarriazo. Bueno, ya pero no se anda con mandarrias. Es verdad. Pero el mandarriazo quedó como golpe. Pero queda el batazo, uh -huh. el cachazo. Claro. Eh, esto está ahí también asociado a objetos con los que puedes golpear a otros, pero se asumen como acciones, bueno, sin el concurso de un sujeto no van a ocurrir. Otra riquísima para nuestro vocabulario es la pescosada, que tiene un hermano mayor, tiene un hermano mayor que es el pescozón. Que queda muy bien como nombre de bar, bar el pescozón. Es bellísimo. Pero una pescosada es como, es un golpe tan extraño. Porque más que golpe es como una suerte de pellizco. No, no señor, la pescosada es una, o sea, la se define a mano abierta. Ah, sí. La pescosada no es un golpe de puño sino a mano abierta. Eso okay. es lo que la define, mosca. Claro, pero en, en mi pueblo había una así que se usa también que es el matachivo. El matachivo es un golpe que se da a mano abierta o puño cerrado, pero que se da entre la oreja y la quijada y que desconecta a la persona de una vez. ¿Qué es eso? Un matachigo. De esas cosas que te sientan y no te vuelves a parar. Ah, que te quedas desconectado. Knockout. Qué bello los valletos. Bueno, entonces... Chévere. ¿Qué más queda? El peñonazo. El peñonazo que necesita el concurso de una peñona, una piedra grande. Okay. Así se define en algunas partes del país a las piedras grandes. Entonces, para que te den un peñonazo necesitan una piedra. Pero Venezuela no tiene una sola lengua porque es que resulta que en el maracucho tenemos el jurón. ¡Ja, <risa> Yes la palabra. Y, lo, y los maracuchos también tienen la coñiza. Muy bien, que como es, debe ser. Que es otra cosa distinta al coñazo, porque ya el conjunto de coñazos... que Exactamente, se le algo, el conjunto que le, de golpes. Que le dieron Una coñiza. Muy bien. Eh, tenemos el planazo. El planazo tiene una... Vamos a decir, una cultura antigua de dar con la parte plana del machete, pero que quedó también luego en el lenguaje de la Guardia Nacional. Sí. Un cuerpo de seguridad que tuvo que haber sido eliminado hace muchas décadas porque fue creado por López Contreras en la transición a la democracia, pero que quedó allí. Y los venezolanos, entonces tenemos policías militares y guardias nacionales que están ahí en el medio. Entonces, los planazos que daba la policía o la guardia era también pegar con la peinilla sí, o pegar señora. con un plan que tenían y, y tiene muy mala recordación. Pero ahí están. Y está, nos queda el pingazo y el toletazo, wow. que igual pasa por el, el concurso de objetos para pegarlos. No sí. tiene que ver propiamente con el impacto de una mano, sino de un objeto. Ahora, esos fueron los golpes que das, pero estás lo que, están los golpes que te puedes dar, Ajá. los que recibes, los golpes por los que sufres. ¿Cuáles pueden ser esos? <risa> un trancazo, compañero. Me di un trancazo. Me di un trancazo. Tú no das un trancazo, tú no. recibes. Y trancazo es una maravilla porque se usa también en América Latina. ¡Chivale! ¿Cómo se utiliza también el leñazo? Bien. La gente choca aquí y se metió un leñazo, aunque no haya ningún uh, pedazo de madera concursando en Exacto. esta historia. Queda la palabra. Queda la palabra, bueno, y los españoles la usan igual, con frecuencia, con, no hay ningún problema. Allí está también la asociación. Hay un golpe que sufren los venezolanos y que es una belleza. Prepárense para contener las lágrimas el mamonazo ¿cómo lo explicas? no sé ¿cómo lo explicas afuera? porque es rarísimo pegarse un mamonazo no vale a ver lo que define no puedes explicar mamonazo. eso en España lo que define al mamonazo es el chichoncito que va a salir después. Eso es que, lo que parece una pepa de mamón. Exacto, que parece una pepita de mamón. Y, y de eso no es tan complejo de entender. El, claro, el, pero... el enrojecimiento incluso simula la piel del mamón. O sea, es, Parecido, es quizás, otro golpe es el sopapo. <risa> Un sopapo. <risa> es bien bonita la palabra. A mí ¿Qué me otro gusta? golpe recibimos? pana la torta o el tortazo. Ok. Es una maravilla tener además como las gradaciones en ella misma. Pero uno se mete una torta. <risa> no tiene que ser redonda, tranquilo. Bien. Pero, pero te, te puede dar un tortazo. Traemos otra palabra entonces de occidente y es el vergajazo. Una belleza. Porque Maracaibo todo es verga. Verga igual es sustantivo, verbo, sujeto, es lo que tú quieras. Pero el... Vergajazo, es un rolitaranco de golpe que te metes. Ajá, y es más duro que el tanganazo. No sé. Ahí sí, no, es que no hay grabaciones, porque los golpes también, como son tan de repente, si tú le pones lootizado. Claro, como nadie quiera. lo está buscando. Claro, eso lo que es pasa verdad. es que el vergajazo tiene que ver también con si te pegan o no con una vara, con un palo. Ok. O sea, también está, está incluido. Pero bueno, ya es un genérico. Como, bueno, sí, el tanganazo puede tener también contenido de. Mucha gente, una tángana, pero en realidad es un golpe que te das. A mí hay una que me gusta como categoría y es aquellos golpes que están reservados para la familia y particularmente para las madres, la verdad, pareciera no haber otro, otro sujeto dentro de la composición familiar que tenga tanta licencia o que tuvo ya es algo que hemos evolucionado afortunadamente, ya cada sí. vez más es cuestionado el uso de los golpes en la crianza de los chamos y los niños han ganado en derechos en eso hemos afortunadamente evolucionado, pero, sí, pero... las madres tenían unas reservas. Padres. Agárrense ahí porque se les va a despertar el frío en el espinazo, ese estrés postraumático recordando a sus madres diciendo el nombre completo con segundo nombre y apellido mientras ustedes corren porque las madres dan coquitos. <risa> Pero eso te lo puede meter un primo, un hermano. Las madres dan lepes. Seguro, seguro, seguro. Eso es verdad. Porque el lepe es un golpe contenido. Es un... Lo, un golpe que, que, que no, se pero frena. No, Epa, son dos dedos. Son dos. No, no, no son cuatro. ¿Qué es esto? ¿Qué más? Eh, te pueden meter un coscorrón. Okay. Eh, que igual duelen, ah, ¿eh? duelen, duelen bastante. Duelen el orgullo también, que es de las cosas más dolorosas. Pero igual, mi favorito de las mamás, mi favorito como concepto, quiero decir, no como golpe es el tate quieto. Tate quieto es Palabra, acción, descripción. Es una maravilla. Lo dice todo. Es un. Date quieto. Ojo, no los estamos celebrando, no. los estamos describiendo. Y sí, la sacando, sacando a pasear los traumas un rato. <risa> ¿Qué otro superpoder tienen las madres? El chancletazo. Wow, increíble. Madres de América Ajá. tienen el poder de la chancleta boomerang teledirigida. O la chola voladora, que es un. Capaz Recursos. de ir en curva, en slider. ¿Dónde creen ustedes que salen tanto grandes ligas? Gente sí, señor. que ve, Exactamente. imita a la madre y que además las madres saben la aerodinámica de la chancleta como para llegar pf, a distancia. La miden por material. Y convertirse entonces en un chancleta. Las mamás también tienen como estas gradaciones entre la trompada, el trompón. Ahí hay unas maneras de cómo va la mano que bueno... O sea, solo lo puede hacer una mamá. Y en otros entornos tienes el correazo, disculpe la gente traumada, y este una... ¿Cuál otra puede caber ahí? Además de una cueriza, por ejemplo. Más llanero. El correazo y la cueriza, porque el uso Son de... Son sinónimos. Sí, el cuero en términos de tiras, cintas, que servía para los caballos. Ah. Y okay, también. Salió, sí, sí, sí, sí, sí, bueno. Mosca, la gente que está naturalizando eso y que dice que gracias a esos golpes que son las personas que son hoy, no va a ser. No legitimen no, la señor. violencia, denuncienla incluso si ocurre en familias ajenas a ustedes, Así porque es. pudiésemos proteger a alguien de golpes. Los amos pueden aprender de muchísimas otras maneras. Naki, golpes que ocurren, Para cosas un que pasan. Encontronazo. Ok. A to todos hemos tenido alguna vez un encontronazo. Dígame ahora con este metro de Caracas. ¡Ay, niño, ni te pero cuento! Pero fíjense qué pasa, que hay encontronazos de alto impacto, conseguirte a alguien y, y tener una discusión, sí. pero también puede ser el inicio de una historia amorosa. Ella iba escribiendo por su teléfono sin ver al frente y yo estaba buscando cosas en mi bolso y ¡pum! ¡Tarán! Un encontronazo. Sí, que pero así todo. empiezan las películas, no la vida. Ajá. Bueno, ya ven por qué se gana la vida haciendo esto, no guionistas Platanazos Importantísimo Okay. O sea, recuerden la estructura de un plátano y por qué te metes un platanazo, ¿no? Tienes, okay. tienes que caer, tienes que haber desliz y tu y tu forma. Tienes que perder okay. verticalidad. Eso, eso es lo importante en un platanazo. Si no pierdes la verticalidad, no tienes. Como pisar sentido. una concha de banana por de ejemplo, cambur en cualquier comida. Sí, hay que decirlo porque hay un lenguaje neutro para gente que Discovery Kids. Ese pues... cuerpo, ¿qué? Lenguaje de Discovery <ríe> Kids. Qué feo. Tienes además un toletazo, un tolete, un sí, golpe señor. que ocurre de esa manera y eh, cuando la gente te habla golpeado. Sí, que es desagradabilísimo, la verdad. Depende también de los gentilicios, okay. pero, pero suele ser desagradable que alguien te hable golpeado. Hay aumentativos, LC, que son importantísimos cuando se habla de golpes porque además a, circunscriben el, hay aumentativos que están circunscritos a un tipo de golpes. Ok. Verbigracia. A ti te dan una redoblona de... Coñazos. No, no. Te dan una redoblona de tanganazos, no, de no, no, cuerazos, no, no. sino no, de no. coñazos. Hay un coñazo y hay una redoblona de coñazos. Muy bien. Te dan una rolo de... Mm, cachetada, <risa> una rolo de bofetada, no okay. sé. Ok. ¿Cómo una, lo serías tú? Una rumba de... Coñazos. Nuevamente todo vuelve al coño, todo vuelve a los coñazos. A nadie le dan una rumba de toletazos. Le dan sí. una rumba de coñazos. Mamarro de... Coñaza. De coñaza. De coñaza. Ok. Te dan una tanda o una tunda de... Igual, coñazo. Lo que hacen es aumentar la calidad y duración de ese golpe. Y lo mismo ocurre con la retreta de... También, que bueno, ya olvidamos que son las retretas en Caracas, que que ver con música y espacio público, pero también Ay, con gentío. No. Así que una retreta. Está bien, hablemos de las consecuencias. ¿Qué pasa después de que te metes el golpe? Primera consecuencia en lenguaje, no solo venezolano, sino de todo el continente, te sale un chichón. Pobrecito, un ¿Qué? chichón que puede ser como un mamón y de ahí el mamonazo. Claro, recordemos además que... Eh, teatro infantil, el chichón que trabajaba en la UCB, era divertido justo por eso, era como una cosa infantil, te golpeas, te sale un chichón. Oh, pero puede haber cosas más graves como esnucarte, por ejemplo. Sí, sobre todo si eres un chivo. Ajá. Y, y si es te que metes... Se un... devuelve. Y, sí. Pero además hay golpes que te esnucan, o sea, hay gente que se cae hacia atrás, hay gente que se resbala gente que... Bueno. Es para asustarse. Sí, Ese es el pero, tipo de golpe con el que has utilizado con seriedad. Es decir, regularmente cuando alguien se esnuca, se desnuca, okay. no, no, no queda para narrarlo. Okay. Hay gente que lo asocia una vez más cuando alguien pierde verticalidad, cuando se acabe de... tal, se esnucó, aunque no necesariamente haya sido un golpe significativo. Pero muchas veces es letal. Hay gente que quedan aquí noqueada. Ajá, como si hubiese eh, practicado... Eh, boxeón, que así no haya sido, pero lo noquean. Lo noquean con un coñazo. Quedas además mayugado o magullado. Recordemos que ya eh, en un en serio hablamos de Tenemos de... un en serio sí. dedicado exactamente a eso. Quedas mayugado. como una guanábana de regalo, L.C. ¿Cómo eso? Eso no es una maravilla. Una guanábana de regalo. ¿Cómo es la guanábana por dentro, necio? Llena de pepitas y. <risa> como que Ahora se imagínate abre. que te la llevas. Si sí, después de golpear a la pobre Guanábana... Wow. Ok. ¿Y en Oriente tienen alguna? Sí, los ojos te quedan pepirúos. ¿Cómo es eso? Cuando se te hincha el ojo, te queda el ojo pepirúo. ¡Wow! Fíjense entonces, hablando de golpes... Y hablando de maneras de golpearse Tenemos un montón de frases Y en eso Venezuela es rica A mí me encanta, es verdad <risa> Hay una preciosa que es estar Más golpeado que pocillo loco Más golpeado que pocillo de loco Primero, partamos del principio de Que el loco es esa persona que vive en la calle Ajá. Cuya vida es deambular Y que puede tener potes, peroles Cosas, <risa> contenedores Y esos potes pues con el paso del tiempo Pues se caen, se golpean sí. se, se oxidan se doblan entonces te dicen eso está más golpeado que un pocillo de loco y cuando a la gente le golpean para decir que le dieron muchísimos golpes se dice que le dieron hasta con el tobo porque en el lenguaje del boxeo tienes a ese, a ese boxeador que ha sido totalmente golpeado y hasta el tobo donde está el hielo el trapito hasta con eso le dieron así que es como no dejar para nadie, lo destrozaron. Le dieron hasta en la cédula. <risa> que es muy divertido. Porque ¿Cómo hacer? Qué cruel. No vale, Taima. O sea, la cédula. <risa> qué cruel. Iba a decir, iba a referir otra frase. Y es que en Venezuela, cuando alguien dice una frase que delata su edad, sobre todo si son muchos años rueda la cédula. Las cédulas la en cédula. Venezuela suenan porque se te cae la cédula. Así quedarte hasta en la cédula, ¿sabes? Claro. Fusiona una cosa con la otra y ¡conchale! Hay otra que le dieron más palo que una gata ladrona. ¿Cómo es eso? Ajá, ahora fájate tú. Bueno, resulta que hay gatos o gatas que entran a las casas y comen, se roban cosas... Además, aprovechando esta labor nocturna y sigilosa de un gato. Ahora, ¿qué pasa cuando los descubres? Hay gente que los saca de su casa, bueno, a palazos. sí. Es horrible. El maltrato animal es horroroso. Pero se usa esta frase, más palo que gata ladrona. Ok. al, no me gustan un poquito. Claro. Igual la gente que vivió la época de seré la gata bajo la lluvia, pues, recordará esas imágenes. ¡Qué lindo todo! Pero, ah, fíjense... Bueno, no es solo a los gatos. Porque sí. en Venezuela hay gente a la que le sacan información a coñazo limpio. ¿Dónde está la sí. limpieza? No tengo la más peregrina idea. Una... Es como decir a puro coñazo. A okay. puro golpe. ¡Qué bello todo! Sí, sí. No es que sea limpio, sino que se usa ese único método. ¡Qué bonito! Terrible. Qué bonito, verdad. Sobre todo cuando pasa. Ah. Bueno, cuando... El dalero, que es ese que dice, dale, dale, dale, dale, para ayudarte a, a estacionar un carro, dice, dale que el golpe avisa. Ajá. O sea, lo que hace que anula totalmente su función, porque su, la idea es que él evite que golpees. Sí. Pero es una manera de decir, mira, no confíes ni en mí. Dale que el golpe avisa. Bueno, pero no se usa solo en Venezuela, eso también se usa en Colombia. Sí, en otros hermanos de eh, Colombia del oeste. Y hay, y hay otra cosa más... Colombia del oeste, Dios mío querido. <risa> Fantástica asociada a los golpes que es sóbate que no hay curita. Wow, es una maravilla. En estos días la usamos por, por la anuencia de la iglesia católica en, en toda la controversia con la asamblea nacional y los autoproclamados que intentaron reunirse con la asamblea y tal. Y cada desprecio sustentado de la iglesia católica era sóbate que no hay curita otro tipo de curita comprende la gota. y los venezolanos usamos también esto de nos vemos a golpe de 3 de la tarde a golpe de 5 a golpe de 6 que nuestros horarios son caribes son horarios flexibles son los relojes de Dalí son una melcocha entonces nos vemos a golpe de 5 es entre las 5 y las 8 no va. Cualquier rajo, momento es bueno no, es para así, llegar. No es Es nah, entre 5 y 5:59. Pues. Claro, una hora aproximada, pero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero, o sea, tenemos al a golpe tal o a las 5 a las y pico. A la... El pico también sirve allí para llenar ese espacio. Ese claro, es que no puedes, no puedes usar en Chile. Venezolanos en Chile aprendieron por las malas que no se puede usar la palabra pico. Es Normalmente. Ver... Oye, sí, es verdad, qué vergüenza. Y cerramos entonces con algo. La gente que tiene un golpe de suerte... Se armó un limpio. Qué belleza de frase. <risa> un limpio es alguien que no tiene nada. Que no tiene nada. Y tiene los bolsillos completamente vacíos. Que está limpio. Está mamando y loco. ¿Qué pasa entonces cuando un limpio pasa por un golpe de suerte? Se arma un limpio. Muy bien, qué lindo, mi amor. <risa> <risa> Hemos Esto fue hecho... en serio. Esto más bien fue como, en serio, dedicado Ajá. a los golpes, a la violencia, al pastelazo, al humor físico. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Pueden ver mucho más de estos contenidos en patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado, pero sin pegarse. Porfa.